El proyecto Machine in Cycling nace en 2019 de la mano de Ceratizit Ibérica, una empresa situada en Boadilla del Monte. Ceratizit Ibérica se dedica al mundo del mecanizado y es productora de herramienta de corte y está muy interesada en atraer talento, valores y actitudes del mundo del deporte, todo y unido a la necesidad de mano de obra cualificada. Es un proyecto que nace desde la responsabilidad social corporativa de la empresa Ceratizit Ibérica y donde Ramiro Bengochea, su director general, contacta con Light para desarrollar un proyecto que quiere atraer jóvenes, chicos y chicas del mundo del deporte al mundo del mecanizador. Eligieron el ciclismo un deporte muy unido a la empresa con valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la superación, la constancia, responsabilidad, tantos valores que identifican un deporte y que quieren atraerlo al mundo de la empresa. Y así nace un proyecto tremendamente ilusionante donde KiroLive se involucra a tope buscando atraer jóvenes del entorno cercano de los clientes de Ceraticit Ibérica con el fin de hacer una industria del metal atractiva para ellos. Y así comenzamos a desarrollar el proyecto, inicialmente con un primer paso, ponernos en contacto con cinco escuelas del País Vasco y una de Madrid. Nuestra primera intención, unirnos a su plan de formación integral de estos jóvenes, chicos y chicas. Pero nosotros teníamos un objetivo que iba un poco más allá. Queríamos hacerles saber que en el futuro les vamos a necesitar y queremos acercarles una industria para que la conozcan desde dentro. La industria del metal y en especial la del mecanizado. El segundo paso fue acercar estas escuelas de ciclismo a las empresas del entorno con el fin de unirlas y que tanto desde el mundo industrial como desde el mundo deportivo conozcan los dos ámbitos y en el futuro puedan unirse. Tercer paso, contactar con ciclistas sub-23 que militan en los diferentes equipos a nivel nacional con el fin de conocer cuáles de ellos realizan un grado medio o superior en el área del metal. A finales de 2019 tuvimos nuestra primera experiencia real con un ciclista, con Miquel Paredes, un ciclista sub-23 que militaba en el equipo caja laboral del País Vasco y pudo hacer sus prácticas en Mendi group primera experiencia que supuso un primer paso para lanzar un proyecto con futuro. Y ese primer año pudimos realizar el evento total, donde pudimos unir todos los agentes del proyecto in Mid-Cycling, tanto ciclistas ...como empresas, como escuelas... ...todos en una para desarrollar un evento que era... ...deporte, valores, actitudes y sobre todo pasarlo bien. El resultado fue excelente... ...participaron más de 160 personas... ...entre empresas y ciclistas... ...y fue una experiencia única... ...que seguimos repitiéndolo en los años posteriores. ¿Qué voy a decir de 2020?... 2020 fue un año muy complicado para todos con el COVID y no fue menos también para el proyecto Machine Mission. El proyecto siguió adelante y fue gracias al compromiso de las escuelas de ciclismo, de los equipos y sobre todo de las empresas, que supieron mantener el proyecto vivo incluso con todas las restricciones que acaecían. Y aún con las dificultades que teníamos en el 2020, unimos dos comunidades más al proyecto. No solo estamos en Euskadi en Madrid, sino que se une a nosotros Asturias con la escuela de MMR Academy de Samuel Sánchez, el campeón olímpico, y la escuela de Josep Jufré, un exciclista profesional que desarrolla una escuela en Cataluña llamada Big Etel. Pudimos realizar todas las actividades planificadas. Unas fueron online y otras fueron presenciales. Sinceramente, si tuviese que definir este año 2020, lo definiría en dos valores principales. Uno fue la constancia y el otro la ilusión. 2021 comienza con mucha fuerza. Se nos une una nueva empresa al proyecto: ATES. Un proveedor independiente de soluciones de transformación digital inteligente. Un tándem perfecto que se une a Ceraticity Ibérica. La llegada de ATES España nos da mucha solidez al proyecto. Impulsa el objetivo final, que es atraer valores, aptitudes y talento del mundo del deporte a la industria del metal. Se nos une al proyecto La Comunidad Valenciana, donde nos unimos a la escuela de Stefano Garcelli, un exciclista ganador del Giro de Italia. Ya tenemos apuntados más de 25 ciclistas al proyecto Machini, lo que hace que ya se consolide el proyecto a nivel nacional. En 2021 conseguimos desarrollar la cuarta TOTA, donde juntamos a más de 200 participantes entre senderismo y ciclismo, entre deporte y empresa. Pudimos realizar un reto solidario, un dinero que ha aportado cada participante a la Asociación Aravarne y conseguimos entre todos que nos concedieran el sello de Ronca Garbía, un sello que nos certifica como evento ambientalmente sostenible. Y en este 2021 realizamos acciones con las nueve escuelas apuntadas al proyecto. Hemos acercado las escuelas a las empresas más cercanas. Hemos llevado ciclistas estudiantes a las empresas a realizar prácticas. Y lo más importante, hemos tenido nuestra primera acción de éxito, que el primer ciclista que ha hecho prácticas en una empresa se ha quedado a trabajar. Él se llama Sier, ciclista de Laser, que ha empezado a trabajar en la empresa ferton. En Kiro Life seguimos adelante con el proyecto Machining Me Cycling by Ceraticit en colaboración con ATS en 2022. Kiro Life es un puente entre deporte y empresa. El futuro está en tus manos. ¿Te apuntas?